Bien, retomamos el fogueo de candidatos de la red Ciudadana Partido X para las elecciones europeas de 2014. Tenemos aquí con nosotros ahora a Nieves Rosa Montaño Núñez. Perdona. Hola, buenas tardes. Eh, me llamo Nieves Montaño y trabajo con la red Ciudadana Partido X en el nodo de Sevilla. Lo que yo aporto a la Red Ciudadana eh, es mi experiencia como comunicadora. Doy a conocer nuestro método de trabajo también y nuestra hoja de ruta a las personas que se acercan, que se acercan por primera vez. También tengo experiencia como, como redactora, como community manager y también tengo experiencia como intérprete de inglés. Y estoy trabajando en la traducción de la página web de la Red Ciudadana. Bueno, en definitiva, yo hago lo que, todo lo que, de todo lo que hace falta para impulsar el cambio hacia una democracia del siglo XXI. ¿Y por qué aporto yo esto precisamente en la red ciudadana y no en otra parte? ¿Por qué? Bueno, la realidad social en la que está nuestro país, que, que nos vamos a contar cuál es, porque ya todos la sabemos, venimos llorados de casa... Y, y, bueno, esto sabemos que se ha producido por una falta de democracia. Se ha producido porque todo el poder político y económico está en manos de una élite que hace y deshace sin darnos apenas explicaciones. Bueno, sí, una, que es culpa nuestra. La Red Ciudadana Partido X ha trabajado y desarrollado un método a través del cual la ciudadanía controlará al Gobierno, sea este cual sea, y a sus instituciones. Una vez instaurado nuestro método democracia y punto, dejaremos en manos de la ciudadanía la posibilidad de intervención directa en aquellos asuntos en los que crea que tiene que intervenir. Esta es una democracia que terminará con la costumbre en la que nuestros políticos se sienten tan cómodos del de cheque en blanco. Pero bueno, nos dirán que ya nos lo vienen diciendo. Eh, ...la democracia, uy, la democracia, eso no se toca... ...esto ya nació perfecto, esto tú no sabes que vas a participar... ...si tú, la sociedad no está preparada, la vaya a estropear. Bueno, los únicos que la están estropeando y rompiendo las cosas... ...son los gobiernos que no nos dejan participar en la elaboración de las leyes... ...ni en la agenda política, ni nos piden permiso para hacer lo que sea con nuestra vida... Bueno, ¿y por qué Europa? ¿Por qué si donde yo tengo los problemas es aquí? Bueno, es que es en Europa, por cierto, donde se legisla, el, más del 80% de las competencias marco dentro de las que nos movemos como Estado miembro. O sea que, eh, que en Europa hay que estar. Tenemos que replantear allí, además, nuestra situación desde una posición de dignidad. ...porque es muy importante dar a conocer a los demás países miembros... ...el rumbo que este país no va a tomar, es que ha tomado ya... ...que es eh, darse unas herramientas democráticas... ...para devolverle a la ciudadanía la soberanía que le pertenece. Se trata de trabajar y de mostrarle a Europa... Eh, ...todo lo que, lo que somos capaces de hacer. Somos una, tenemos una generación que es la mejor preparada de la historia... ...una sociedad de la información en crecimiento... ...una economía con sectores aún sin explotar... ...o directamente bloqueados por los grandes monopolios... ...el que más se me viene a la cabeza es de las energías renovables... ...porque incluso se penaliza el autoabastecimiento... ...recargos, peajes... ...todo esto en un país que podría ser... ...bueno, con, con la energía más barata de Europa... ...de hecho, si no fuésemos energéticamente dependientes... No, ...tendríamos superávit... ...es que tendríamos superávit... ...bueno... ...en definitiva es que no vamos a Europa a pedir limosna... ...vamos... ...que vamos allí a plantearle las ventajas que también tiene para ello... ...la reactivación de nuestra economía... ...bueno y ayer... ...bueno hablando con mis compañeros... ...que veníamos de viaje para acá... ...me acordé de, de una cosa... ...de un símil que, que me hizo acordarme de nuestros políticos de esas personas que nosotros ponemos en un sillón para que gestionen nuestros asuntos, para que trabajen para nosotros, para nuestros intereses, porque trabajan para, trabajan para nosotros, que a mí no se me ha olvidado. Vosotros, Muchos de vosotros sabéis quién era Isaac Asimov. Era un, un bioquímico, un divulgador científico y es muy conocido más que nada por sus novelas de ficción. Eh, en un relato corto que escribió en 1942, que se llamaba Círculo Vicioso, enunció lo que se llaman las tres leyes de la robótica, porque en sus novelas los protagonistas solían ser los robots. Entonces, estas leyes de la robótica eran, fijaros, ¿eh? dice, un robot no puede hacer daño a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. La segunda... Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Y la tercera, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera y con la segunda ley. Y, y bueno, a mí me gustaría que las personas que trabajan en política pensasen de una manera bastante parecida a como lo hacen los robots. Yo, por mí, sustituiría la palabra o funcionario o político por robot y el ser humano por la ciudadanía. Bueno, ¿y por qué yo? Yo, bueno, yo me siento preparada para impulsar y, y, y trabajar en este proyecto, porque de hecho ya lo estoy haciendo. Quiero participar en la consecución de este logro, junto con muchas otras personas que ya hemos dejado de... ...de esperar a que algo ocurra para empezar a hacerlo nosotros. Eh, bueno, hablo inglés, eh, the Citizens Network's ex-party will enter into the parliament, we will open its doors and directly return the power of sovereignty to the people through the implementation of its entire program, Just Democracy. Muchas gracias. Eh, vamos ahora con las preguntas que ha dejado la comunidad. Empezamos por eh, una pregunta, la más priorizada en la web. Es muy corta, pero muy contundente. ¿Sois el partido del 15M? Bueno, sí. Eh, muchos de nosotros, la mayoría, hemos participado en el, en el 15M. Y yo, yo sí me siento parte del 15M, pero también es verdad que el 15M... Ni quiere ni puede ser representado, ya se representa cada uno a sí mismo y lo que cada uno sienta es personal, pero como partido no, aunque tengamos muchas cosas en común con ellos. Siguiente pregunta, viene de Facebook. ¿Qué pensarás si no sales candidato, candidata en este caso? Pues yo personalmente, si no salgo, voy a seguir trabajando en esto como lo he hecho hasta ahora, con muchísimas ganas y no con lo que quiero que sea, sino con la certeza de que sé lo que vamos a conseguir, sé lo mucho que tenemos que ganar y eso es lo que yo voy a seguir trabajando. Otra pregunta que viene de Facebook, en relación más con tu actividad diaria en la red, ¿qué significa exactamente trabajar en red?, sí bueno nuestra forma de trabajo en red es muy peculiar pero también tiene muchísimas ventajas porque nosotros no trabajamos ni en horizontal ni en vertical ni nosotros trabajamos en red esto quiere decir también que es un tejido eh, que supone muchas ventajas porque tiene muchos hilos todos somos importantes ninguno es reemplazable y... Bueno, Trabajar en red eh, también facilita la federación de competencia. Nosotros cada uno eh, tra eh, trabajamos o hablamos de lo que sabemos y tratamos de aportar siempre desde esa parte. Otra pregunta que viene de la web en este caso. ¿Qué estrategia de visibilización de las alternativas que ofrece Red Ciudadana en Europa implementarías en Europa? Perdona, ¿me la puedes repetir? ¿Qué estrategias de visibilización de las alternativas que ofrece Red Ciudadana en Europa implementarías en Europa? Es decir, ¿qué cambios puede aportar a la difusión, entiendo, de, de las alternativas que propone la Red Ciudadana o qué supone estar en Europa para la difusión de las alternativas de la Red Ciudadana? Sí, sí, pues, hombre, es muy importante porque ten en cuenta que mmm, estaríamos mostrando el cambio tan profundo del que una sociedad es capaz cuando quiere hacerlo y cuando sabe hacerlo y cuando se pone a ello. Esto es muy importante porque se vería también desde España, también lo estarían viendo allí y también el, el hecho de estar en Europa pues, nos permitiría presionar para desbloquear algunas causas que tenemos abiertas desde España eh, y, y bueno, serviría, serviría para una visibilización de nuestro, de nuestro programa Democracia y Punto. Que aunque ya eh, todos los puntos de este programa, algunos ya existen por ahí, en otros eh, en ninguna parte existen juntos como tal, como programa compacto, así que serviría de, de ejemplo y de espejo. Una pregunta más de la web ¿crees que la sociedad está preparada para un cambio tan tecnológico? Sí, bueno, la sociedad. Eh, hay una parte muy grande de la sociedad para la que no se ha producido ningún cambio tecnológico porque ha nacido en, en él y con él ya presente. Eh, para esta parte de la sociedad no cabe ninguna duda porque ya está participando y, y lo está haciendo. Pero para la otra parte que, que, no, que no tiene conocimiento de, lo, de los medios en red y, y de las tecnologías nuevas que ya no son nuevas, que ya algunas tienen 30 años, pero bueno, para esas personas no pasa nada, lo, lo analógico no se puede dejar, no se puede dejar fuera a ninguna persona que quiera participar y pueda hacerlo. Eh, eh, lo, por ejemplo, el hecho de que muchas personas hagamos transacciones en los bancos con nuestra tarjeta o por Internet. ...no quita, ni anula, ni tiene nada que ver... ...para que todos los meses estén allí... ...los pensionistas con su cartilla... ...y aquí, pues estarán las oficinas de correo... ...la gente podrá ir, podrá informarse... ...estarán las bibliotecas para ver qué cambios están por ahí... ...a la vuelta de la esquina, para que nos informemos... ...y podamos opinar con formación sobre, sobre eso. Bien, y por último... ...¿cree que el Partido X tendrá suficiente fuerza... ...o mecanismos como para cambiar algo en Europa?... Sí, claro que sí. Bueno, si desde luego, si llegara a Europa, que, que el Partido X llegase a Europa, ya, sería, ya estaría produciendo un cambio en Europa, porque eh, las instituciones europeas tampoco es que sean eh, excesivamente democráticas. Entonces, esto ya supondría un cambio y, y, como ya te decía antes, una visibilización y un ejemplo de que esto es una realidad aquí. Esto ya, ya sería un cambio, ya no estaríamos hablando de una potencia, sino de un acto. Y una última pregunta, y eh, no iba a hacer más, pero he visto que tiene eh, cinco estrellitas en votación en la web. Entonces, ¿qué podemos hacer para que los medios de comunicación sean más independientes y no estén al servicio del poder? Sí, bueno, lo primero también... Eh, como, como en este país eh, se ha nombrado antes, los lobbies tienen muchísimo poder sobre no solo los medios de comunicación, sino de cualquier cosa que sea independiente, como por ejemplo internet. Eh, todo se mueve por, por unos intereses económicos que, bueno, que, que están ahí. Pero de todas maneras, la transparencia también es una garantía contra este tipo de, de, de actividades. La transparencia en sí eh, es, es algo que hace que… ...que no se produzcan muchas de las acciones que algunas no son delito... ...pero son ilegítimas o quedan un poco aparte o fuera de la moralidad... ...el hecho de que se, se vea, se haga mm, transparente la financiación... ...no solo de las instituciones públicas sino de todo lo que recibe dinero público... ...el hecho de la transparencia en la gestión... ...como hacemos nosotros que, que publicamos hasta el último ticket... ...del último séptimo que nos gastamos... Yo creo que la transparencia en ese sentido también ayudaría a la independencia. Pues muchas gracias, nives y gracias. un aplauso.